Dio el batazo decisivo por esta victoria frente a la saga, una victoria importante porque el equipo llega a 10 triunfos en la temporada. ¿Cómo define realmente esta victoria y la contribución que hiciste, Moisés? Bueno, me concentré bastante en ese, en ese turno, ya que era la carrera importante. Tuve el mejor turno de, del juego y gracias a Dios pude conectar el de Gil. Un partido sumamente lleno de alternativas, eh, el equipo. Pudo sortear en los momentos difíciles. Eh, el equipo no ha estado jugando tan bien como se espera esta temporada. ¿A qué atribuye de que el equipo ha, ha tenido que estar sorteando situaciones difíciles este año? Bueno, tú sabes que han estado en situaciones que un poco difíciles. Y no, y hemos dejado mucho corredor en base. No estamos a la hora buena, pero eso va a cambiar. Y, y espero que cambie porque que nosotros tenemos buen equipo y podemos llegar lejos. Bueno, este año está batiendo 300, tiene ya 4 jonrones, eh, 13 empujadas con la de hoy. Eh, ha sido una temporada, un buen inicio para ti. ¿A qué atribuye tu aporte ofensivo y la manera en que has estado batiendo? Bueno, estamos trabajando fuerte. Todos los días voy a, a, a personalizar mi swing, a trabajar mi swing, a enfocarme más y más. Porque tú sabes que esto es, esta pelota es dura y, y sencilla hace, hace mucho ajustes. Gracias a Dios estoy... Estoy trabajando en algunas cositas que tengo que trabajar y vamos a seguir para adelante, que eso bueno, es lo que Dios quiera. Te deseamos mucha suerte y salud para ti, Moisés Sierra. Gracias. Ahora estamos con Leury García.